Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria, arrancando nuevamente la jornada de martes 20 de septiembre. Ya estamos eh, hoy el último día de invierno para todos los que no les gusta y viene la primavera, pero también hay. Eh, sí, pero también iba a decir que tiene su lado un poco. Eh, polémico por el tema de las alergias, ¿eh? <risa> claro, acá por ejemplo hay varios de nuestros compañeros que le afectan mucho esta nueva estación, pero bueno, transitando un nuevo, ya una nueva etapa, eh, ya la recta final del año, estamos cada vez más cerca y nosotros produciendo, como siempre aquí en la televisión universitaria, muchas informaciones que tenemos para compartir en la jornada de hoy. Algo de lo que te puedo contar, eh, se viene el segundo congreso interinstitucional de enfermería, algo importantísimo dentro de la formación de estos profesionales para la provincia de Misiones, que se va a estar desarrollando en el mes de noviembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Posadas. Así que para más detalles nos está visitando en la jornada de hoy el licenciado en enfermería Jaime Abasto, que nos va a contar todos los detalles de este, de, esta, eh, de este programa que van a estar desarrollando. Bueno, y otros temas relacionados con el ámbito universitario que vamos a ir eh, abordando en la jornada de hoy, así que quédate, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con todo esto. vuelta aquí en el informativo de la televisión universitaria y bueno como les eh, hablé en la apertura eh, tenemos la, eh, ya a las puertas un nuevo congreso de enfermería interinstitucional que se va a estar desarrollando en el mes de noviembre eh, y lo tenemos al licenciado jaime abasto para hablar sobre este tema así que bueno ya te damos la bienvenida jaime un gusto como siempre eh, hola honor, buen día gracias por dar espacio para comunicar para informar del, efectivamente del de enfermería que lo tenemos, como bien decía, en el mes de noviembre. Uh -huh. ¿Y cuál, eh, cuál va a ser el abordaje de, de, esta, de este congreso? Bueno, el lema es Construyendo la, la Salud eh, Colectiva. Eh, digamos, es uno de, de los lo principales eh, Y dentro de otros otro que tenemos, eh, tiene que ver con el cuidado holístico, con la incorporación de nuevas tecnologías, eh, básicamente eh, eh, se va a enfocar sobre esos temas. Entonces la construcción del cuidado eh, para, la, para garantizar la salud colectiva que es lo que, digamos, lo que hemos propuesto como lema principal y en función a eso, en base a eso van a haber muchos ejes temáticos que se van a desarrollar. Eh, para eso hemos invitado a personas muy importantes dentro del medio de, de la carrera digamos, de la profesión de enfermería Mayíster, licenciado con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, que son los que nos van a acompañar, al margen de profesionales de nuestro medio también, uh -huh. que no tendrán la trayectoria, pero sí que están en etapa de profesionalización de un campo, digamos, en, en, en todo lo que sea las, las actualizaciones en enfermería y todo lo que nos trajo, sobre todo, este tiempo de, la, de este problema que tuvimos de la pandemia que como también aprendizaje, cosas que tuvimos, eh, la incorporación de nuevas herramientas, nuevas tecnologías, eh, nuevos conocimientos, que forzosamente tuvimos que adaptarnos a esos cambios, y eso también lo que se va a transmitir a través de todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, eh, digamos, eso eh, digamos de alguna manera eh, lo ha ido recogiendo enfermería, lo ha ido trabajando en forma interdisciplinaria con otros profesionales de la salud. Entonces, todas esas cosas que lo vamos a ir presentando en, en, en el transcurso del de desarrollo del Congreso. ¿Este Congreso es organizado por la Escuela de Enfermería de la UNAM? Eh, en realidad, como dice el nombre, es interinstitucional. Es parte de la, de la enfermería, uh -huh. involucra eh, la Escuela de Enfermería de la UNAM, está claro. el Parque de la Salud, están... Eh, profesionales de privados, de instituciones privadas, está el Colegio de Enfermería, está el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, o sea, todas esas instituciones están ah. involucradas, por eso decimos interinstitucional. Ajá. Eh, hace un tiempo estuvimos hablando con el nuevo director de la Escuela de Enfermería y él nos comentaba que van a empezar a poner foco más en las especializaciones para los para los estudiantes, para los graduados, digo, en este sentido, eh, las especializaciones hoy del mundo actual en, en materia de enfermería, ¿cuáles son? O, o por lo menos vos que estás en el ámbito, ¿no? ¿Cuáles ves que, que como que estarían faltando en el ámbito de la UNAM, por ejemplo? Sí, efectivamente. Nosotros teníamos, un, hasta ahora, tenemos un déficit todavía que no hemos podido... Eh, implementar el tema de las especializaciones, las maestrías, los posgrados que hacemos, que nos faltan este, desde la universidad o desde la escuela de enfermería. Uh -huh. eh, todo el, nosotros nos estamos formando, digamos, todos nuestra, nuestros posgrados. Yo hace poco tiempo terminé una, una maestría en España, digamos, desde España, este, también eh, con algunos compañeros. Uh -huh. Por ejemplo, y eso significa un costo extra para nosotros. Claro. En cambio, claro. si nosotros tuviéramos esa, esos posgrados, desde acá en nuestro medio, sería más, más factible. Claro. Uno de, de los requerimientos permanentes que nos piden nuestros egresados justamente es eso, de que desde la, desde la Escuela de Enfermería de la UNAM, claro. nosotros tengamos esas esa, esa posibilidades de ofrecerles a, a todos nuestros egresados eh, los posgrados, la maestría, especializaciones, Ahora tenemos un grupo de docentes que han terminado una especialización en cuidados críticos en la Universidad de 3 de febrero de Buenos Aires. Eso por ejemplo es un buen recurso para que nosotros podamos iniciar acá la gestión de una, de una especialización en cuidados críticos, claro. tanto en adultos como en, en pediátricos. Uh -huh. Y eso es un factor, un, digamos un recurso humano muy muy importante que viene a, seguramente con el tiempo vamos a tener la posibilidad de que nosotros podamos, desde la escuela de enfermería, poder ofrecerle esos, esos cursos de capacitación uh -huh. o ¿no? de posgrados. Claro. no Y en este tiempo de pandemia, como bien marcabas vos también, el tema de las especializaciones, digo, con respecto a los nuevos virus y demás, que todo se está descubriendo todavía, digo, también requiere en el campo de la enfermería y de la medicina un montón de estudios y de especificaciones, ¿no? Como mucho más acentuado que antes. Obviamente, enfermería no está ajena a todos estos, a estos problemas sí. y a estos cambios que están eh, incorporándose como parte del equipo de, interdisciplinario de, de salud, uh -huh. entonces es parte muy importante. Eh, y fue el, digamos, el, el, son los primeros que estuvieron en el campo de batalla, en, en, sí. en la trinchera digamos, de, de enfermería durante todo este tiempo de la pandemia. Y han trabajado muchísimo y se ha aprendido también muchísimo sobre todo lo que son la, la nueva las nuevas enfermedades, este, las nuevas transmisiones. Y eso ha ido, justamente eso es lo que nosotros queremos eh, también eh, de alguna manera informar, eh, presentar estos, esos trabajos que se han ido realizando, trabajos de investigación durante todo este tiempo. Uh -huh. Jaime, eh, bueno, siempre te vemos en el ámbito de la escuela de enfermería como docente, como también en el, en el programa de RCP. Eh, Diego, pero ¿cuál es tu especialidad ahora? ¿Estás trabajando en algo particular? Bueno, mi especialidad es. Este, yo soy, eh, digamos, hice curso de, de especialidad justamente en, en, en emergentología Ajá. Eh, de la Universidad de, de la UNE, de Corrientes, y la universidad de una universidad de, de, de, de España. Y ahora terminé de hacer una, una, una maestría en nefrología y en, en, este, en diálisis. Uh -huh. eh, digamos, en ese campo siempre este, transitando. En todo lo que sea el primer auxilio, lo que sea emergentología, lo que sea urgencia, emergencia. Y con los talleres de RCP y, de, y del DEA, incorporación del DEA, eh, básicamente hoy, hace, la semana pasada el viernes tuvimos una... El JOD este organizó una jornada de enfermería, también estuvimos participando en, como parte integrante del equipo de, de, de sí. expositores. Es fundamental ese taller porque digo en todas las instituciones hace un tiempo ya se viene implementando, es de, muy, muy necesario para salvar vidas, que si todos conociéramos la técnica podríamos ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Obviamente que sí, es todavía un déficit que no sí. se llegó a cubrir en su totalidad, digamos, desde la ley nada a nivel nacional y que también la provincia adhiere, eh, aún así no se está difundiendo masivamente, como tendría que ser. Imagínate que, la, por ejemplo, los DEA, el desfiladores de sistema automático, uh -huh es de muy poco conocimiento, muy poco uso, y en algunos lugares que lo tienen no hay personal capacitado para claro, utilizarlo. Claro, claro. Entonces esto todavía un gran déficit que tenemos y estadísticamente sabemos que hay, una, hay un espacio vacío donde no se presta la, la atención de casos que eventos que se presentan por falta de capacitación, por falta de personal que no está en ese momento a, para atender... Y, y eso trae, eh, trae aparejado un problema muy serio al margen de que se le pueda recuperar a esa persona uh -huh. las secuelas que deja por el tiempo que estuvo en, en, en paro cardiorrespiratorio y el daño que se produjo a nivel cerebral quedan muchas secuelas sí. entonces es una persona que le va a costar reincorporarse le va a costar rehabilitarse eso significa el trabajo y tiempo para la familia para la sociedad, para la misma persona o sea claro. que todo un problema de, de que uh -huh. se genera Justamente por ese motivo, okay. pero eso no es a nivel solamente de, de, de un provincial, nacional, mundial también, sí, así sí, que sí. en todos lados tenemos ese gran déficit. Uh -huh. Bueno Jaime, volviendo al tema del Congreso, recordanos eh, la fecha, eh, el lugar, eh, dónde se va a estar desarrollando esto. Bueno, tenemos la fecha del 2, 3 y 4 de noviembre uh -huh. en el Centro de Convenciones y Eventos de la Ciudad de Posadas. Y bueno, estamos invitando a todos los enfermeros, a estudiantes de enfermería, tanto de la provincia como de otros, otras provincias, también ya lo hemos tenido en el primer congreso, uh -huh. tuvimos la visita de gente de, de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de Provincia de Buenos Aires, de Corrientes, de Córdoba, de toda la provincia de, de, de Misiones, Tuvimos tuvimos una gran participación y esperemos que esta vuelta sea mejor todavía. Buenísimo. Jaime, bueno, espero que sea un éxito y, y que simplemente para, para que sirva, A ¿no? la comunidad, de, sobre todo de enfermería. Sí, eh, quería agregar algo más, si me permite. Sí, claro. Eh, los expositorios que tenemos son de primera, eh, son varios que van a venir de, de la Ciudad de Buenos Aires, de, de personas que son muy conocidas en el ámbito de la, de la profesión uh -huh. y que están de alguna manera muy actualizados en la información. Y sobre todo si es de allá, nos traen todo lo que sea más actualizado en cuanto a la a lo que sean nuevas herramientas tecnológicas, nuevos conocimientos. Y por otro lado, van a, se va a ver un espacio también para que lo hagan la presentación de trabajos eh, libres y de eh, póster. Así que la gente que quiera presentar, hay una página donde, se va, está, donde pueden ingresar para hacer la presentación y al margen de los temas esenciales o centrales que van a van a ser presentados. Bien, a través de la página de la Escuela de Enfermería pueden buscar enfermería, oh, Exactamente, ser. ahí está todo lo detallado, Bien. cómo van a hacer la presentación, hay un comité evaluador y seleccionador de los trabajos, este, así que lo tienen que hacer con tiempo. Bien, perfecto. Y como estamos ya medio cerca sí. de, la, de la fecha, así que pedimos que por favor este, lo hagan lo más pronto posible. Bien. Muchas gracias, Jaime. Bueno, gracias a vos, Flor. Muchísimas gracias a ustedes. Compartimos bueno. una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos de vuelta transitando el informativo de la TV Universitaria y vamos a comunicarnos ahora con el ingeniero Horacio Reversat porque hay un tema eh, sindical docente de los docentes universitarios, justamente él representa a la Unión de Docentes Universitarios de Misiones y queremos charlar un ratito con él para que nos cuente detalles de la situación actual, cómo se está viviendo, tema paritarias también, así que ya le damos la bienvenida. Horacio, ¿nos escuchás? ¿Estás muteado, Horacio, si puedes habilitar tu micrófono? Uh -huh. Ahí estamos. ¿Ahora? Ahí está, perfecto, te escuchamos. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Muy bien, muy buen día a todos y todas ahí y a la comunidad universitaria en su conjunto. ¿no? Y en esta semana tan linda, digamos, después de esta pequeña lluvia que tuvimos, digamos, sí. que amainó un poco el polvo, así que así estamos es. bien. <ríe> Horacio, bueno, queremos saber algunos detalles de la situación actual, sabemos que están en paro eh, los docentes universitarios, ¿no? Contanos algo al respecto. A ver, vamos, vamos a aclarar algunas cuestiones, vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Eh, nosotros al iniciar el año, uh -huh. en marzo, digamos, el año académico, al iniciar el año, también iniciamos con las paritarias docentes, uh -huh. ¿sí? Eh, en ese ámbito se nos ha convocado y hemos acordado salvo una de las federaciones eh, hemos acordado eh, una recomposición ¿sí? eh, con una revisión que iba a ser en el, en el mes de eh, agosto ¿sí? eh, bueno eh, se hizo la, se acordó esto eh, donde nosotros tuvimos esa recomposición salarial fue un 13% en marzo, un 16% en junio, un 12% en julio, un 7% en agosto, un 5% en, en septiembre. Eh, y eh, cuando se hizo la... Esto se, ha, se había acordado, digamos, en marzo y en su primera revisión, que fue en el eh, mes de eh, julio, julio-agosto. En julio-agosto se hizo una primera revisión y ahí se, se ajustaron esto, estos valores. Y también ya se tiene previsto un 9% para diciembre. Uh -huh. Pero también en esta primera revisión se había acordado que para septiembre, ahora este mes, se iba a volver a hacer una revisión, ¿sí? sí. Recuerden, de todas las eh, federaciones que estamos dentro de lo que es eh, la universidad pública, digamos, está eh, FEDUM, que es la que nosotros estamos eh, agremiados, está la CONADU, eh, la CONADU Histórica, la FACDU, la UDA y la CETERA, ¿sí? Ah. Son siete federaciones. De las siete federaciones, seis firmaron y eh, la conada histórica no acordó de, no estaba de acuerdo con esta eh, con esta mesa digamos entonces no firmó el acta está entonces ahí es donde sale el plan de lucha pero es de la conada histórica es la única federación que está llamando a paz sí claro. a nivel nacional sí eh, el resto de las federaciones seguimos dialogando seguimos trabajando en todo lo que es esto de la de la mesa eh, de negociación salarial. Ahora, para septiembre, nosotros tenemos eh, la nueva revisión de este acuerdo que habíamos llegado, y nosotros estuvimos viendo que, básicamente, desde el INDEC, digamos, que es el índice que se toma, digamos, de inflación, Ajá. la inflación acumulada hasta septiembre es de un 56,5%, ¿sí? Esa es la oficial. Y para nosotros, eh, indudablemente, este valor es superior al 53% que nosotros tenemos ya hasta septiembre. Uh -huh. sí O sea que es de pensar y es de acordar ahora que en la próxima reunión tendríamos como mínimo... Eh, una nueva, una nueva recomposición que eh, ahondaría este 3,5%. Porque la idea es un poquito de ir empardando como mínimo, ir empardando, digamos, al, a esta, a este valor de, de inflación. ¿no? Uh -huh. Eso y... es básicamente lo que, lo que tenemos. ¿no? Ajá. Y la diferencia que está pidiendo, por la cual no firmó la CONADU, ¿de cuánto se trataría? O, o cuál es la diferencia que está pidiendo, digamos. Sinceramente no sé qué es lo que, eh, cuál es el planteo de la de la de la histórica. Eso le tendría que preguntar a su uh -huh. a su secretario general, no. Lastimosamente no, yo no voy a opinar por, claro. por ella, no. Lo que nosotros sí eh, hemos acordado en plenario de secretarios generales desde la en la Fedum fue que como mínimo nosotros queríamos una recomposición salarial que empardara como mínimo o superara eh, a estos índices inflacionarios. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nosotros, hasta donde nosotros llegamos. Más, eh, todo lo que son después eh, lo del de programa de capacitación, que eso continúa, eh, el programa de capacitación anual, eh, tenemos todo lo que es el el programa de incorporación de adonor y, y contratados a la planta eh, docente, o sea, todo esto continúa, digamos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, hay muchos adicionales, además de la recomposición salarial en sí misma. ¿no? Bien. Y el tema, eh, ¿están en paro ahora los docentes en general o, o solamente de un sector? No, no como la, me a la que llamó a, a paro es la, la conada histórica, la claro. única federación. Ajá. El resto de las federaciones seguimos sentados en una mesa de diálogo, digamos, que eh, va a ser a, a, eh, abierta la. en los próximos días, digamos, los primeros días, de, primeros días o primeros 15 días de septiembre, digamos, estaríamos sentados nuevamente en la mesa de negociación, donde se haría la revisión que corresponde, digamos. Uh -huh. Bien. Así que ahí veríamos cómo acordamos eso. Donde nosotros el planteo que vamos a tener es básicamente esto, digamos, que como mínimo nosotros necesitamos que a septiembre nuevamente nos pongan un 3,5 más de, de recomposición salarial. Uh -huh. Y hay que recordar las dificultades que estamos teniendo, digamos, el hecho de que no tenemos presupuesto, ¿no? Total. O sea, no, hay un presupuesto oficial, o sea, nosotros estamos haciendo, esto es una repetición del presupuesto del 2021, sí. recuerden ustedes que toda la Nación Argentina no tiene una ley de presupuesto este año, uh -huh. así que y ya estamos, ya estamos en época donde se están presentando y se está discutiendo en el Senado, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se está discutiendo el presupuesto 2023, o sea que estamos en esa también, digamos. Claro. estamos viendo qué es lo que mandaron, digamos, y si... ¿Hay recorte o no? Uh -huh. Recorte respecto a la repetición del 2021 más lo que es eh, toda la política salarial que tuvimos. ¿no? Uh -huh. Bien. O sea, eso es lo que estamos luchando en realidad. ¿no? Bien, o sea, la lucha ya es para el año que viene más que perfecto. nada. ¿no? Bien, se, se entendió bastante, bastante en ese, detallado. En, sí. ese, en ese sentido es que nosotros decimos, ¿no? Eh, nosotros estamos, seguimos sentados en una mesa de diálogo, sí. eh, queremos ese presupuesto, digamos, que eh, no sea simplemente una repetición del 2022, sino que una eh, se ajuste un poco a la realidad, digamos, que de nuestro bolsillo en realidad, ¿no? Uh -huh. Del bolsillo del docente y no docente de claro. las universidades, ¿no? Bien, bueno Horacio, muchísimas gracias por esta explicación, la verdad que es bastante, eh, bastante sencillo y para entenderlo, para entender la situación que se está presentando, así que bueno, te agradecemos un montón bueno. por tu tiempo y sí. estamos en contacto. Fíjate sí. que tenemos otro que es el, el tema del salario básico, nosotros tenemos un cargo que es el cargo testigo, ¿no? que es el ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, uh -huh. que son 20 horas semanales, ¿no? Y Fíjate que esa ha recibido de marzo a marzo de este año, recibió un incremento del 91,9%. Eh, mientras que eh, los índices, digamos, del IPC, eh, lo único que tienen es eh, un incremento que fue del 78,5%. O sea, con esto también eh, hay otra otra mecánica, digamos, que nosotros tenemos, si nosotros tomamos en cuenta esto, eh, nuestro cargo testigo, digamos, recibió un incremento por sobre el... Que esto no quiere decir que estemos contentos con esto. Ojalá fuera así, ¿no? Claro. Pero en eh, la realidad es cuando vemos nuestro bolsillo, digamos. Eh, es ahí donde tenemos nuestro, nuestro despasaje, digamos. Por más que tuvimos un, un incremento bastante importante. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que seguimos en la lucha porque llegamos a fin de mes y resulta que los incrementos de estos que nosotros tenemos, ¿sí? que a pesar que de, de empardan a la, a la inflación, resulta que en el bolsillo nuestro, cuando vamos al, al mercado, cuando pagamos los, los impuestos, cuando pagamos los servicios digamos, que nosotros eh, nos prestan a nosotros, resulta que han sufrido incrementos impresionantes. ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente desactualizado muchas veces. Exactamente. Bien. ¿Mm? Bueno, Así Horacio, que bueno, Horacio, te es agradezco. Un un no, mucho. por favor. Te agradezco un montón y bueno, estamos en contacto. Dale, abrazos. Chao, abrazo. chao. Bueno, Horacio Reversat, entonces de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, explicándonos un poquito la situación que se presenta. Eh, nosotros vamos a compartir una nueva pausa aquí en Al Día. Recordad que podés ingresar a la página transmedia.unam.edu.ar con toda la info, la mediateca y también podés vernos en vivo a través de la pestaña TV en vivo. Nos sintonizás en el espacio informativo también en otros programas que están saliendo al aire. Ya volvemos. De regreso aquí en el informativo y vamos a seguir abordando este tema de eh, los docentes universitarios. Eh, hay una situación que se está presentando, como bien nos explicó Horacio Reversat desde UDUM, desde la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, pero queremos un poquito más de detalles. Por parte ahora nos vamos a comunicar con eh, el ingeniero Mario Kutuné, él es integrante de eh, ADUNAM. Eh, así que vamos a conversar un ratito, ya te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Sí, este, dos aclaraciones, una no tan importante, no soy ingeniero, y una otra, este, soy afiliado de la DINARSE, de, de, eh, de la agrupación naranja de docentes universitarios y este, de la lista multicolor que se presentó en las últimas elecciones. Bien. Bien, Mario. Eh, ¿Cuál es la? Estuvimos hablando con Horacio Reversa también de Dudum que nos ha explicado un poco esta situación. Eh, ¿Cuál es la situación del gremio de los docentes universitarios? ¿Cómo cómo están actualmente? ¿Cuál es el tema que se presenta? Mire, es muy sencillo. No hace falta contar a todo el mundo la, el nivel de inflación que estamos del orden del 76% en de lo que vale el año, solo correspondiente a este año, y el interanual se proyecta eh, este, al 100%, según el mismo Banco Central, que hace un relevamiento, misa mes y este misa había calculado en 92, o sea que vamos hacia el 100% de aumento. Y nosotros recibimos, percibimos como aumento salarial solo un 42% y en cuotas. Cuando terminamos de percibir las cuotas ya la inflación... Este, se comvien todo lo que habíamos percibido uh -huh. por otro lado los eh, jubilados están este, ¿cómo es? recibiendo su autorización salarial sobre este, cada seis meses con lo cual este, hace que sea eh, ellos sufren más el impacto de, este, de la inflación además de que los salarios de por sí este, están muy muy pero muy atrasados este, aparentemente en la Universidad Nacional de Misiones se cobrarían este, salarios más o menos buenos, pero eso cuando uno tiene eh, muchos años de antigüedad, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde la este, antigüedad por convenio impacta muy bien en el salario y la zona, el 50%, también impacta bien. Pero en general este, venimos muy, pero muy atrasados con, con el salario. Esa es la base del problema. Sí. La otra base es el recorte que ha hecho el gobierno en educación ha recortado en todo, en discapacidad en salud, en todos lados pero en educación fundamentalmente lo único que no recortó en este, educación fueron los planes del Banco Mundial para la reforma educativa que se lleva a todo todos lados. Uh -huh. y hoy eh, acabo de leer una nota de Carlos Pañi en La Nación donde este, se calcula que hay un 21% en términos reales este, para el presupuesto del año que viene que este, el gobierno estaría mandando a, ¿cómo es? a, a las cámaras este, correspondientes uh -huh. ¿cuál sería la actualización que estarían pidiendo desde el gremio de docentes universitarios para poner a, a tono digamos, con, con la situación que, que se está presentando, ¿no? de inflación? en principio hay que este, pedir la reapertura paritaria si lo debemos unir uh -huh. a, a la reapertura ¿No es cierto? Este, tendría que haber un aumento inmediato. Decir, ver, veamos lo siguiente: el, el reclamo histórico de nuestro convenio que se consiguió en 1986 este, 86, con una de gran huelga durante el gobierno de Alfonsín fue que en la categoría de auxiliar de primera dedicación semi este, sea igual a la, a la media canasta familiar. Que hoy debería ser más o menos unos 80 mil pesos este, como base, eso para 20 horas de dedicación para, el, ese se denomina el cargo testigo el cargo testigo hoy está muy lejos de esa suma, muy lejos así que debería por lo menos tener un 100% de recomposición salarial este, y según el gobierno, este, quedado con el bono este, con el dólar soja a ser dilapidado casi 400 mil millones de pesos este, ha sido un negocio fundamental dicen que no hay dinero para nosotros con el bono dual que garantiza la, este, el precio de, a los especuladores de los bonos que están pagando hoy al precio del dólar pero al precio del dólar hoy con la capitalización correspondiente a ¿cómo es? Por inflación, es decir, negocio fabuloso que la pagamos nosotros los trabajadores. Uh -huh. Entonces, nosotros queremos, este, planteamos, estamos planteando eh, las asambleas en todas las facultades este, para organizar una lucha conjunta, no importa qué gremio está afiliado o si no están afiliados a gremio, estamos siendo golpeados. Este, a ver, el recorte de la universidad en poco tiempo lo va a dejar sin poder pagar la luz. Uh -huh. Ni hablar de los equipamientos, ni hablar de los libros, ni hablar de los albergues, uh -huh. los comedores y todo esto, ¿no? Uh -huh. este, si eh, son un presupuesto muy bajo, el recorte lo pone a la universidad prácticamente contra las cuerdas. Sí. ¿Y el nivel de adherencia, digo, de los docentes universitarios? ¿Un gran sector se suma a, esta, a este reclamo? Eh, tengo, por lo que he estado consultando con los compañeros del interior y en este, no nada no en El Dorado y acá en Posada, la adhesión es muy alta. Uh -huh. También la, las razones son claritas, ¿no? Sí. Este, el atraso salarial es muy notable. Eh, y nosotros, este, ¿cómo es? La adhesión se está haciendo muy alta. Lo uh que -huh. eh, planteamos también este, es que eh, una cosa fundamental, la huelga esta fue decidida por una de las federaciones actuantes en el, eh, en el seno de los trabajadores docentes, que es la conado victorica uh -huh. después de una reunión que hubieron con eh, asociaciones de la otra federación grande, que es la CONADO, donde eh, 12 o 13 organizaciones han roto con la dirección por considerar a esta colaboracionista del gobierno y se han propuesto hacer medidas conjuntas. Es decir, en este momento están haciendo eh, actividades y paros eh, un porcentaje muy importante de todos los docentes en todo el país. No es solo con AVA histórica, sino este, 12 o 13 asociaciones más que han adherido a. Más, a, a las movilizaciones que van a empezar a trabajar en conjunto para este, poder este, reconquistar lo que nos corresponde salarialmente ¿no? uh -huh. ¿Y estas, este, estas jornadas sí. se van a extender durante toda esta semana? ¿Cómo van a ser las medidas? No, El paro tiene 48 horas termina, termina hoy en la semana que viene este, hay de nuevo un primer secretario general que se verá. Esta semana tendrían que hacerse asambleas en todos lados para, este, ¿cómo es? para decidir los pasos a seguir este, y este, le dar mandato este, que nosotros promovemos que sea el aumento del de tiempo de huelga, el 72 y después a de una semana directamente, en plazo más breve. Para ir preparando no solo el, el tiempo indeterminado, sino tendríamos que ir preparando un congreso de todos los trabajadores que estamos siendo afectados por estas medidas y dar una salida también. Tendremos que unificar con los trabajadores, los no docentes, uh -huh. con todos los trabajadores nacionales que estamos siendo ajustados. Este, no le no voy a explicar a usted lo que cobra. Claro. Este, y, ¿Cómo es? que estamos siendo ajustados por, por esta política que este, obedece a, la, a las normas del Fondo Monetario. Que además no es solo esto, sino que vienen por la aplicación de una reforma laboral, que es lo que le pidió la Secretaria del Tesoro Norteamericano Massa, y también por la reforma jubilatoria, y esto está firmado en el acuerdo anterior de Guzmán. Este, que es liquidar el 89% móvil que tenemos los este, docentes universitarios uh -huh. este, por lo tanto este, hay que convocar a los compañeros que están jubilados a hacer este, comisiones de jubilados para movilizar en defensa del salario que los gremios este, que actúan coordinadamente con el gremio también ¿no es cierto? Uh -huh. y eh, este, en defensa de nuestra legislación este, laboral de nuestro convenio colectivo y de nuestro este, derecho a jubilarnos a, este, con el 82% este, móvil. Bien. Eh, bueno, y finalmente para cerrar, eh, Mario, eh, digo, eh, no es nuevo, no son nuevos estos reclamos. Eh, ¿Respuestas en, este, en estos tiempos? No hay ninguna respuesta. El gobierno mira para otro lado, este, no hay nada. Eh, tendría que convocar inmediatamente a... Este, a, a paritarias, cosa que este, no se ha movido en, en ningún sentido, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Bien. Bueno, eh, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra ocasión. Muchas gracias por la comunicación, hasta pronto. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa aquí en Alía, ya seguimos, recordad que podés ingresar a la red social Instagram, nos encontrás como UNAM Transmedia, ves todos los contenidos que vamos generando en la televisión universitaria. bloque al día, y estamos compartiendo con todos ustedes y ahora vamos a presentar el segmento de todos los martes, narradores orales, eh, con siempre con cuentos, con leyendas que eh, nos atrapan, nos llaman la atención y que Marita Santos, que ya está preparada, nos cuenta de, con, tanto, con tanto énfasis. ¿Cómo estás Marita? ¿Cómo estás Florencia? Bueno, a todos quienes nos están viendo, muy buen día. Y hoy les traigo una leyenda que, bueno, viene de la tradición de los guaraníes, específicamente de los tupá guaraníes, que nos han dejado entre todo su legado historias que aún perviven, que aún se cuentan, se escuchan, y que mucha gente las cuenta con convicción porque eh, dice que las ha visto, que ha sido testigo de lo que ha sucedido. Y una de esas historias es el pombero, o más comúnmente llamado eh, conocido como el pomberito. Por lo general la gente lo suele confundir con el teré y tiene características bien distintas. Cuando hablamos del pomberito nos referimos a un hombre de apariencia de características aborígenes, un hombre adulto, moreno, de pelos negros, que está todo su cuerpo recubierto de pelo. En cambio, con el yacilla Teré, vemos a un niño pequeño, rubio, y que tiene, dice, un gran falo. En el caso del pomerito, dicen que lo suelen ver con un gran sombrero que nunca se saca. Y entre las cosas que se cuentan, hay gente que ha podido entablar, vincularse con el pomerito y hasta trabar una amistad. ¿cómo? y bueno, dejando por la noche en el hueco de alguna piedra o en la horqueta de un árbol algo dulce y un poco de tabaco porque se lo suele ver también eh, fumando, mascando tabaco y algunos sostienen que también le gusta la caña de azúcar porque es bastante goloso cuando el pomerito ve esto se sirve y se acerca muy sigilosamente a las casas, tanto así que ni los perros pueden percibirlo. Él se sirve, se lleva, un día otro y quiere retribuir esa atención que la gente tiene con él. Entonces le cuida a los animales domésticos de la chacra, cuida las plantaciones y hasta se convierte en un sereno excepcional. Cuida a la gente cuando se traslada de noche, por ejemplo, los muchachos jóvenes del boliche hasta su casa. Pero otros aseguran que también se acerca a las casas para embarazar a las muchachas más jóvenes. Y allí lo que sugieren es que e inmediatamente cuando nace la criatura se lo pueda bautizar y se lo pueda alejar en la medida de lo posible del lugar y que ni un hombre se haga cargo de, aquel, de aquella criatura porque bueno, se convertiría en otro bombero o también llamado pomberito ¿Por qué no se lo dice bombero porque dice que si él escucha puede llegar a ofenderse entonces más allá de que no es ni un niño ni una criatura se usa el diminutivo. Y bueno, esta historia yo quiero contarles que la primera vez que la escuché fue cuando cursaba el segundo grado de mi escuela primaria y una compañera llamada Rocío que venía viajaba todos los días con su familia de Encarnación Paraguay para cursar sus estudios en, en Posadas y su familia trabajar en Posadas ella, en el horario de los recreos, nos deleitaba con estas historias de tradición. Qué lindo, ¿no? Compartir, eh, bueno, también detrás de, de la familia y, y de generación en generación se van contando, ¿no? Así es. Y yo quiero compartirles que estas historias están compiladas en este material que se llama Mitos, y leyendas guaraníes de Girala Ayampey, paraguayo, y que este libro tiene el financiamiento de la editorial Manuel Ortiz Guerrero, del Patronato de Leprosos del Paraguay. Mm -hmm. Es una compilación muy completa, al igual que esta, los padres de la mandioca y otras leyendas guaraníes, Relatos de Oche Califa y ilustraciones de Enrique Alcatena, ¿no? Entonces para las próximas, para nuestros próximos encuentros, les compartiré otras leyendas y otros mitos guaraníes que, bueno, es el gran legado que nos han dejado esta cultura de los Tupá guaraníes. Gracias Marita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Marita Santos con el segmento de Narradores Orales, la verdad muy interesante siempre las propuestas que nos trae. Y eh, ahora nosotros ¿qué hacemos? Compartimos una pausa. Ahora tengo a Diego Androcisi en, en cámara, así que siempre le consulta a él qué hacemos. <risa> Me hace señas, pero yo nunca les entiendo, así que bueno, vamos a compartir una pausa y ya seguimos con más aquí en el día. ya para el cierre de al día recordá todas las redes sociales donde, donde... <risas> ¿qué te pasó? donde podés encontrarnos eh, nos encontrás en Instagram, en Facebook en el canal de Youtube y también en la página transmedia.unam.edu.ar donde encontrás todos los contenidos de la televisión universitaria y también los canales eh, de aire, estoy mirando de cable, canal 12 canal 4 posadas, canal 4 el dorado, somos misiones Gigared Red Flow. ¿En Flow también estamos? Sí. En Flow estamos. Eh, así, estamos en todos lados, sí. Así que no podés decir que no podés sumarte a la comunidad universitaria de información porque estamos en todas las redes sociales, todas las páginas web. Así que también podés seguirme, seguirnos en la página eh, unam.edu.ar donde están los contenidos institucionales eh, de la Universidad Nacional de Misiones. Así que todo disponible para que nos puedas seguir. Eh, nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, una excelente tarde y nos vemos. Chau, chau.